Un joven resultó herido de bala en un hecho ocurrido la noche del pasado domingo, en el sector Villaflor del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Se trata de Ramón Antonio Rosario, 36 años, residente en el distrito municipal Las Lagunas del municipio de Moca. Eh, yo estaba en un aquí, en la ciudad de Saicedo, y cuando yo iba saliendo de tomado, llegó un borracho ahí con una... Una piola, tirando tiros para arriba después el mismo borracho discutió con Maggi. se retiró como 10 metros más un se paró y empezó a tirar tiros a lo no se le pegó una. un solo disparo se le pegó tiro ahí disparó el femo el femo tiene nombre tú de quién sabes tú quién fue o no no sabes Ok. ¿Cómo que pues? A las ¿Dónde? Rosario se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público Dr. Pacasio Toribio Piantini, del municipio de Salcedo, tras presentar herida por arma de fuego en la pierna derecha. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.